Espérate, espérate, güey. Esa es la parte en donde aparecen los perros. <risa> lo sabía. He visto ese video más veces de las que he ido a comer. ¿Qué más estás viendo? No me vas a creer lo que me pasó. Ah, Ups. Pues, ¿qué pasó? Dime. Pues, adivina. Güey, me siguió Jesse U. Gómez en Twitter. ¿Y ese qué o qué, güey? ¿Cómo no vas a saber quién es Jesiu Gómez? Sí, ya, pero pero, ¿qué hace o, o qué? ¿Cómo que qué hace, güey? Es Jesiu Gómez. Pues ya me lo dijiste, pero ¿vuela o algo? ¡Es Jesiu Gómez, güey! ¿Sabes qué? Olvídalo, solamente te vine a de decir que te pusieras a trabajar porque ya llevas tres meses sin subir nada. Ya voy. ¿De qué? Güey, hasta la cuenta de Jesse U Gómez está más vivo que tu canal principal. Puta madre, güey. No sé qué hacer. La demon hoy en días es increíblemente difícil. Ya viste que Yatagarazu es top 75. Ya va a salir de la main list. ¿Qué pedo? ¿Yatagarazu? ¿De qué hablas, güey? ¿Cómo no vas a saber cuál es Yatagarazu, güey? No mames. No sé, güey. Yo nomás sé quién es Jesse Gómez. Hijos de puta. Se están olvidando de él. El fandom de Jesse U Gómez está muriendo. Dale like si eres un verdadero yucateco <risa> ¿Qué chihuahuas estás diciendo? No sé, cabrón, pero ya sube algo Hasta el pinche hamster ya quiere ver un video tuyo Hermano, pero si ¿sí el hámster ni puede hablar Hay cosas que no sabe sobre mí, carlitos Ay, cabrón, si sí puede hablar, espera, ok Ya voy a ver qué hago, ya veo a ver qué hago, güey Ya, por favor Nada, ya no, mijo Tienes tres días, y o si no, no hay trato. ¿Qué? Espera, no puedes dejarme sin editor. Cabrón, ¿qué voy a hacer sin ti, Charlie? Tú estás súper bien, no, no, no puedes hacerme esto. Pues es que tú no haces nada, cabrón. Haz algo, o si no, voy a empezar a editar para Emiliano 59. La otra vez fui a su fiesta. <ríe> Qué bueno estuvo la fiesta del Emiliano. Pero ya estamos. ¿Tres días o me voy? No, no, no, no. Charlie, no. Oh. No puede ser ¿Qué voy a hacer? Los niveles de la Demolista están demasiado Difíciles, ya viste que Bloodbath Está en el 234 Amigo, en el 234 Yo me acuerdo cuando era el 1 No sé qué hacer A menos Creo que lo encontré Encontré el nivel perfecto la longitud, la canción, su nivel conocido Y no hay nadie de acá en México que se lo haya pasado Lo encontré Lo encontré Es Es Zodiac ¿Con quién hablas, güey? No me lo puedo no. creer Cierra los ojos en vez de los ojos cerrados ahora mismo, quien haga captura y ponga Charlie dormido, Charlie dormido. No, amigo. Hola, qué rica pija. Eh. Qué rica pija. Okay, sí. Pero Rainbow Road es insane, el que yo hice. El nivel es insane, no lo da <risa> Ok, amigo, qué buen corte. Qué buen corte. Chat, ¿cómo están? <risa> <risa> ¿Les gusta mi respiración? No gracias, no gracias, no gracias, no gracias ¿Qué están, ha ¿Qué están haciendo? ¿Qué están...? Pero, ¿qué les pasa, amigo? No, no, no Wow, wow, así, wow, No me lo puedo creer, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer? Me fluqueé las duales Me muteé Y me muteé y, y se, y se oh, ¿Qué ¿Qué bien. Me fluqueé este las serio? duales Y ah, oigan oigan oigan, oigan, oigan, oigan, Ya tengo la alerta de host Así que dejen su Ok Ya a ver no, no puedo ni chasquear los dedos A ver, lo vuelvo a enseñar para los que no vieron truco de magia ¡Ay, pero! ah Ese no era, era... Ah, buena esa, idiota Mmm, mm. mm, ahí está Me dio sed No me dio sueño, me dio sed Es que estás viendo un stream de Charlie Gustarramos, Ramos, ¿no? ¿Cómo no te va a dar sueño? Me dio sed Porque... Aku... Aku es... Bu... ¡Ah, pero aku no puedo decírtelo! Buenos. Me voy de este server No, no, no, no, no A ver, dóneme un chingo y cuando me llegue mi tercer pago de Twitch me compro otra cámara y ya tienen handcam Y cuando lo hagas ese cero te sale ¡Ay, sí, bitch. ¡Ey, ay, piro! ¡Si lo va a hacer! ¡Voy! ¡Pero si lo vas. a voy pero si lo vas a hacer qué te pasa! ¿Para cuando progresa? Ah, vale, no sé, para dentro de muchos años supongo No, no, no, no, no, no, no, no. No. Ah, no. no, no. no. Oh, no. no oh. Estuve a tres Estuve a tres celebrities. No, no me digas que estuviste a triquear <ríe> conmigo. Seriously, perzodiate. Hm. Chelivo Tarama 1971. Eh, ¿es verdad hoy eh... es jueves? Ah, cierto, ¿sí hoy es feliz. <coughs> feliz jueves. Ahí está. Feliz jueves. Then. Ya ripió la sub, ya no se ve. ¡Ay! Car, ¡Cari, cari! cari Madre cari, ¡Cari! ¡Cari! Solo ¡Es el hype! No? Mi... ¡Oh no! Ese youtuber grabó un pixel de mi stream. Un pixel de mi stream. Se lo voy a tirar, le voy a denunciar el canal. Voy a ir a su casa, lo voy a. Le voy a sacar los riñones, lo voy a vender. Voy a tirarle a toda su familia y voy a.. No, no, yo no soy ese. Así que L Geología ha torcido, ¿Por, ¿no? ¿Por qué Bien, el chat está spameando geología? No la sé, geología es, es interesante, bro De la nada empezaron a spamear geología Y pues, nosotros decidimos spamear geología Pero no sabemos por ah, qué Bueno, empezó a rapear A lo mejor, güey A lo mejor es A lo mejor fuck? fuck? Ah, güey No, no No, ves que en el Forza no, pues 5, ves que en el Forza 5, no Yo es que, que en el Forza 5 Tiene un modo de juego Obline. ¡No lo ves! O sea, con tus amigos. <risa> ok, ok Me pongo el whiff rojo y me hago 75 así Es que lo voy a pasar Porque rojo va a a en ¡Me siguió Gale Jester! ¡Me siguió Gale Jester! No sé, bueno, quería eso, quería eso ah. ¡No! Pero, pero, pero, ¡No, ya. Sensei! ¡No! ¿Cómo que te gustaba el roll 34 de FNAF? Ay, en un caballo en mi portón <risa> <risa> What the fuck <risa> What the fuck What the fuck ¡Oh, ¿Qué es esto? Directo fue ¿Qué el... es esto? <risa> Amigo, alto, alto glow up que me di Ni siquiera me veo No, si sí, ¡Sí! es que. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Hiciste... ¡Oh, hiciste, pro... ¿hiciste progreso! ¡Sí! ¿Hiciste ¡Ya, progress? lo hice! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! vamos. O sea, me ¡No me importa que hayan vez. muerto los timings! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Me, me acabo Get de quitar importa! ¡Sí, okay. Aplion no, 9 es un m m o -R -P Mira, que... Te bailo, te bailo, te bailo Te un hago un papure. Papure, <risa> papure, papure, papure. ¿Cómo va el papure? No sé, pero mucha gracias por los 100 bits Qué güey Imagínate una fiesta de 15 años que, O sea, no que, la, que cumplan 15 Que una fiesta de, que dure 15 años Pues, o sea, a verga güey Sería como... No sé cuántos muertos terminen en esa fiesta Pero va a ser returbio o sea, no quieren imaginarme cómo sería una fiesta de 15 años, güey, ¿sabes? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Estoy a punto de bloquearme, tienen. Hey. ¡Y mi pulsómetro no sirve! Okay, ¡Estoy a 140 pulsaciones ya! <risa> Pero ahora más necesitan. Llamo a los jugadores de Street Fire para reunirnos sí, en la puntera del sí, sí, sí, a ¡Ah! Justo de las mañanas bañarse así con ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿Cuánto cuánto cuánto? 50 y algo, no sé. Ando muy consistente. <risa> la cámara. La Cámara. La ¿Cómo está la cámara? Fue 57, <risa> creo. Bueno, <Okay, risa> okay, okay. uh, ahora uh, sí, uh, un intento, un drop más y ya uno Sí, así me nota. lo Oh, mis oídos qué, ch qué, ch qué chucha, <risa> qué chucha acaba de pasar No tengo ni idea mames. Como que 15 doritos, doritos no digas mamadas Sí, pinches doritos están bien caros Pero pregúntenle cuánto vale el limón Ah, no mames, el limón está pinche caro güey. 78 bueno, pesos un kilo 78 pesos es casi 5 dólares eh. 5, o sea, 5 dólares un kilo Jane, de un kilo de limones Ahí ya los aprovecha mejor Güey, pero ¿Un sí Un kilo de limones, sí. Un kilo de limones, por favor. Creepypasta de Charlie Bustarramos. Tenebroso. Charlie Bustarramos es. Charlie Costarrama. Charlie Bustarramos antes era no. una costarrama. Pero no se la comieron. ¿Alguien de aquí me odia? Que no sacas asco, solo que. Hola, ah bueno Bueno, ¿cómo? ¿Y por qué decidí pasar Zodiac? Muchos factores Primero, quería pasar un nivel difícil Porque ya a la gente no más le importan niveles difíciles O sea, uno no puede ya crecer en GD Si no está jugando un top 10, ¿sabes? Pero es quiero un nivel difícil, ¿sabes? Luego, quería un nivel largo Largo, o sea, mis dos factores fueron largo y difícil Entonces Zodiac me gustó Porque lo empecé a practicar Y me hice gran parte del drop y dije, oh, me lo debería aprender Y aquí estamos A ver, espera Chucha Voy casa Me va a pasar Zodiac Sin cag Ser 100% legal Oh, no, perdí No, perdí Me lo Me lo Me lo Me lo Me lo pasé Me lo pasé Me Ok, me muero en shock Y, no y conoé caracol idea. por todo el stream ¡No mames! ¿Eh? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No dónde, dónde, dónde, ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No a ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Oh, pero cállate, grillo de mierda. Mira, tengo la regla. Para cuando haga ruido, le voy a hacer así. Para que se calle. <risa> el timing. El timing. <risa> el timing. <risa> es un idioma de Guatemala. <risa> pues... Yo, no, no a ver si puedes. Jok, cochic, flick, nawik, chocotic. Sharkleek, yo Maca Wiggins, un C-Click, un al Secret como el cr ¿Oye? creador de Sonic Wave dopear y te puedo Jay no, no es más pa' no ser pa no ser para no ser tan agresivo Jay no te voy a invitar a mi fiesta no no no amigo eso sí, eso ya, ya es muy fuerte se maman amigo se maman S. Melman Sácalo todo. No puedo, yo no puedo hacer el. Ay, oh, oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Me le paso, me está. ¿Qué le pasa? A me está. ¡Ay! ¡Me Nah, es que Curset le hace con las esbarra... Le La hace así. ¿Ya No. No. Todavía no. La parte de Sonic Wave y se lo mira. ¡Hay un trueno! Dios, Dios, amigo. Pero se, va... ¿Se escuchó, se escuchó esta <ríe> llamada. No, no. se vio literalmente, se iluminó no, mi ventana por un momento. Me veo tan mal, bro. Se ve como a 12 FPS en la cámara. Hola, a ver, eh. ay, no, que espérate, que le no, espérate, esto creo que lo había dejado en el 6. Sí, por eso no está Charlie y... ¿Qué? Ah. amigo, apareció de la nada. no ¡Ojo! tonto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! click! Igual. Si sí me morí en Lex Si sí me morí en Denleks. Si sí me morí en Denleks. Si sí me morí en Denleks. 16.410, 16.410, más 34.958, 6, 6 de mayo, Man, Uy, este más, no, no más 99, aquí es? es? estoy, GG Today, <risa> eh. <risa> muchas gracias a todos. Pues Zodiac, primer top 10, no tengo palabras para esto, de verdad. Este nivel es muy bueno para hacer runes, pero desde cero es una porquería. Es una porquería, de verdad. Especialmente Shock, tiemen Summifying y el 62% son una basura. Pero bueno, este es el top 10 más recomendado que les puedo dar. Ahorita si quieren empezar en el tema de los niveles más difíciles, les recomiendo empezar por Zodiac, de verdad. Los amo a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Charlie y muchas gracias por haber llegado. Hasta la próxima.